Los entrenamientos de los campeones nacionales, los Tigres del Licey, continúan y me encuentro con Juan Cedeño, un lanzador veterano que tuvo mucho que ver con el triunfo pasado, la corona de los Tigres del Licey, y está también aquí desde estos primeros días en Boca Chica. Cedeño, otra vez aquí, digamos que tu rol de seguir realizando tu trabajo, además del añadido por tu experiencia con los más jóvenes, continúa. Bueno, dándole gracias a Dios por todo, nada, tratando de ayudar en lo que pueda, como siempre te he dicho, dándole consejo a los más jóvenes y, y tratando de hacer lo que yo sé hacer y ver lo más que puedo ayudar aquí dentro, dentro del equipo. Aunque hace poco tiempo que ya empezó todo esto, ¿has visto el talento, sobre todo de los que eh, se están buscando un puesto para pertenecer ya al equipo con miras a la próxima temporada? Mira, eso es algo que yo siempre veo en el Licey. Desde el 2003, que fue mi primer año, siempre aquí llegan mucho talento, muchos muchachos jóvenes con muchas condiciones, que simplemente lo único que tienen que hacer es prestar atención en lo que están haciendo. Y yo creo que igual que yo, que desde el 2003 más nunca he vuelto a jugar o ha estado fuera del roster del equipo, yo pienso que también lo pueden hacer. Mira, cedeño, la temporada pasada fue realmente emocionante desde la regular round robin y qué decir de la serie final tú tuviste que ver en momentos de mucha presión tú tuviste también que ver eh, o ser protagonista en partidos decisivos qué es lo que tú más recuerdas de, de, de la serie final o de la regular o del round robin en la que tú tuviste que participar bueno son muchas cosas principalmente ese juego que fuimos a jugar a a San Francisco, eso fue un juego para la historia, tú sabes, no tuve la oportunidad de pichar, pero calenté y yo sé que me tenían pendiente, que, que si me necesitaban yo sabía que podía resolver y gracias a Dios salimos airosos y yo pienso que, que hay muchos momentos, son todos los momentos son buenos, cuando tú ganas todos los momentos se recuerdan y son y son memorables. Fue parte, eh, además del talento que había en la cancha, la motivación, esa hambre de ganar de los Tigres del Licey para poder lograr el campeonato, eso fue parte importante. Tú sabes que sí, porque... Ya la fanaticada nuestra ya estaba Cansada, ya quería ver, ya tenía hambre De un campeonato del licey, ya tenían hambre De ver a un licey en las finales, aunque no Ganáramos, pero tenían hambre de vernos ahí Un equipo impuesto a ganar Y a darle gozo a su fanaticada, ya la gente Se sentía enotigada con lo mismo Todos los años, y yo creo que, que Con la ayuda de todo lo que hicimos Y la ayuda de Dios, yo creo que eso Dio muchos resultados. Bueno, y esperemos Que dé el resultado este año también de ser campeones A repetir esa corona, gracias Juan, y esperamos que siga con nosotros hasta que, hasta que tu cuerpo aguante y hasta que la motivación tuya también así, así lo diga. Así que un mensajito para todos los fanáticos de los Tigres del Liceo en esta temporada. Bueno, nada, un Juan Cedeño cambiado, ahora es cristiano, ah, gracias sí, a Dios. Bien. Y nada, tratando de dar lo mejor de mí, ahora yo creo que tengo, además de pelotero, ya tengo otro rol que es predicar la palabra de Dios y, y darle mensaje a los muchachos más jóvenes. Pues con ese excelente mensaje nos despedimos. Seguimos con más del ICTV. Gracias, Juan, y suerte aquí con este bueno, solecito. <ríe> Amén.